Y ya no sé, no, no, porque sigo perdiéndome en el pasado. Baby, ya no sé, no, no, porque sigo tentándome hasta el atado y ya no sé, no. Porque sigo perdiéndome en el pasado Y baby yo no sé, no porque sigo pensando en pegar un disparo. Y si estoy muerto, eso es por dentro. Porque mi vida mala a mí me dejó así. Sigo llorando, aunque esté contento. Porque quiero que la gente me vea así. Y si estoy muerto, eso es por dentro. Porque mi vida mala a mí me dejó así. Sigo llorando, aunque esté contento. Porque Quiero que la gente me vea así y ya no sé no, porque sigo perdiéndome en el pasado y baby ya no sé no, porque sigo tentándome a estar atado. Eh. Si tu recuerdo a mí me mata, no sé por qué lo vuelvo a ver. Yo sé que me perdí en la trampa, pero de eso se trata mujer. Cuando la calle uno lo llama El cuerpo es quien pide volver Y es que la vida a ti te atrapa En alcohol drogas y placer Quiero placebos para poder vivir Denme pastillas para ya no sentir Medio estoy loco y te vuelvo a elegir Y si quiero coco es porque ya me perdí Quiero placebos para poder vivir Denme pastillas para ya no sentir Medio estoy loco y te vuelvo a elegir Y si quiero poco es porque ya me perdí No, no Porque sigo perdiéndome en el pasado Baby ya no sé No, no Porque sigo tentándome a estar atado Y ya no sé No, no Porque sigo perdiéndome en el pasado Baby ya no sé